Bien, nos encontramos en el río de Boba Donde se funde precisamente con el arroyazo De aquí el río de Boba parte Directamente a la desembocadura En, en Nagua En los Memisos de Nagua Para sorpresa de nosotros Estamos haciendo un reportaje para Teleoperadora del Nordeste, Telenor Para Semana Santa, Telenor 2019 Y nos sorprende que la defensa civil esté trabajando precisamente aquí, tan lejos. Actualmente nosotros tenemos 16 años trabajando aquí, era un número numeroso de 56 personas, ya quedamos 10 o 12 y ya yo de parte de la persona. ¿Y a qué se debe que haya reducido la cantidad de, de miembros? Usted sabe, es una comunidad que ya ha quedado sola, ha pasado años de grande y cuando la comunidad va desapareciendo, van desapareciendo la persona. Pero la asistencia de personas a este balneario es... Este año no fue tanta, pero fue una multitud muy grande, grande, grande, de ciento y ciento. Este año, podrían haber venido cien, una cosa, van y vienen y luego vuelven y regresan al otro día. Pero hoy es viernes santo, o sea, esta grabación la estamos haciendo un viernes santo, quizá o sea, por eso hay menos personas. Ya mañana es un día donde la gente viene más yo porque ya tienen menos cosas que hacer, ya vi para domingo, van regresando casi todos. ¿Qué, ¿Cuál es la exhortación que ustedes le hacen a la gente que viene al río de Boca? Actualmente mi exhortación que estoy haciendo, nosotros todo el tiempo nos vamos a apoyar siempre y cuando ellos tengan como lo han hecho todo el tiempo, haciendo más. aquí nunca habido ningún problema, actualmente en nuestra zona. ¿El nombre es suyo? Isidro Mora, director de la Defensa Civil. Ok. Eh, ¿Su nombre? José Antonio Feraldo, oficial nacional de la Defensa Civil. Ok. ¿Cuál es su opinión sobre la gente que acuda a esto? bueno, que tengan más cuidado, que puedan conducir menos, tomar menos y este bañando siempre estará aquí presente. Si nosotros manejamos temerariamente, entonces no podamos volver. Entonces debemos tener control sobre el alcohol y todas las cosas que mal usan la, las personas. De Nayo Liriano, eh, soy de ahí de Rancho Arriba, trabajo aquí en Rancho Abajo, pero me gustaría de que la defensa civil... Le buscaron un más de arreglo porque por aquí fácilmente pasó un accidente hoy y nos hallamos ni cómo atenderlo, quisiera que o sea, más se puedan preocupar con nosotros. Ustedes tienen precariedades. Sí, porque el que hizo el accidente, el que tuvo el accidente, viene de otro sitio que nos pertenece a nosotros aquí en Boba. Entonces, al pasarle eso, nos hallamos que ponerle, porque quedan de y dame los medicamentos hoy. No sé qué hicieron. No llegaron. Ustedes no. pertenecen a la Defensa Civil San Francisco de macorís Exactamente. Entonces, a 272 no le... de Vitell Valle. ¿A la qué? A 272 de Vitell Valle. Porque Yo sé, que... no, a ustedes no le están sufriendo medicamentos y eso, material de, de consumo. Bueno, eh, hoy era un día que nosotros estábamos esperando. A mano pelada están Correcto. Por aquí no hay nada, entonces, ¿qué pasa? Que este muchacho tuvo un accidente para allá y no tuvimos con qué socorrerlo a él. Tuvimos pues que mandarlo directo para, Santo, para San Francisco de Macorís. Nosotros somos directores de, de, de la 1 de la que es la estación, la central de San Francisco de Macorís, Y nosotros pertenecemos a ella. ¿no? Esta es la brigada la de aquí, de, de, de Rancho allá. Rancho Bajo, esto Correcto. se llama Rancho Bajo. Correcto. De las personas que vienen aquí, ¿se quedan aquí o se van? Sí, en primer lugar, no me es en su concepción. Ok. Eh, eh, sí, sí va, algunos se quedan, no todos se quedan, pero muchos se quedan. ¿Y en dónde se quedan? ¿Hay alojamientos. Hay alojamientos en casa de familia y también en, en una parte de casita de campaña. ¿Casa de campaña? de campaña, sí. Bueno, la gente está invirtiendo, esta es una zona donde se está invirtiendo mucho dinero Quizá sí. la gente no sabe qué cantidad de dinero se ha invertido en esta zona montañosa Sí, nosotros un... nosotros eh, lo que lo solicitamos eh, a las autoridades Que nosotros aquí necesitamos más, necesitaríamos camellas eh, Necesitaríamos algunos recursos más Y Un vehículo, camellas, un vehículo Un botiquín vehí porque estamos trabajando a mano pelada. Ah, Entonces, sí. Yo considero que si uno eh, pone las personas, pero también que las autoridades, eh, hay, hay para eso, que se recupere se, se, se con esa agua porque estamos en un caso demasiado lejos de la ciudad y necesitamos de que haya otra protección, porque estamos a mano pelada. Actualmente, para mí es muy importante que ustedes vienen aquí, porque nosotros actualmente, de la FNV, tiene los años que no vienen a donde nosotros, por lo menos a tomar en cuenta, a chequearnos, a supervisarnos. Más luego la policía tiene dos años que no vienen aquí. Y nosotros necesitamos los militares porque actualmente no está pasando. Pero aquí muchas veces montan campo de tiro que valen la pena. Precisamente hoy una persona se le rompió una pierna y tuvo problemas. Ellos no tuvieron cómo asistirlo. No tenían ningún tipo de medicamento. Y es una situación lamentable que están viviendo esta gente que se dedican a trabajar de una forma voluntaria. difícil, voluntaria y a mano pelada.